Lo que más me llama la atención del, del juego es el nombre. El nombre. Es que no es español. Ya, ya, ya. Bueno, igualmente... Parece que solamente lo ha hecho Alberto. La nota para Alberto. Parece que solamente lo ha hecho Alberto porque los demás no han puesto el nombre. Solo lo ha hecho él, ¿no? Y bueno, el título y eso lo podéis poner sin puntos porque tampoco... Eh, por ejemplo, los tiempos, pues los... Eh, silencio, venga, pues los tiempos, los tiempos sí están más o menos bien. Eh, lo que veo así por fuera directamente es que había utilizado como de, demasiada letra pequeña, por ejemplo, ahí a lo mejor las referencias con poner una suficiente, no poner eso así. En la explicación del fusilado igualmente hay la letra quizás es demasiado pequeña, eh, y los objetivos Si ya pones objetivos motores aquí No tienes que repetirlo ahí Pero vaya, trabajar desplazamiento, velocidad Parece que está bien Alcanzar la zona de salvado y volver a la guarimba No sabemos muy bien lo que es Objetivos, meta, no conseguir X Y que los compañeros tengan la mayor cantidad No está muy claro Tienes que decir como un poco más claro La condición de victoria entonces, hay... sí, y luego el contenido motor, no hace falta que pongas el contenido motor si ya tienes objetivos motores, ¿vale? Eh, por la intensidad se sí has puesto bastantes cosas de calificaciones, está bien. Y los dibujos, realmente, pues sí, hay cuatro dibujos, esos, pero yo no me llega a enterar muy bien lo que es. Parece como una especie de tren en raya o una cosa así, o, no sé, un juego ahí. Estamos. Sí, las flechas, por ejemplo, un poco más gruesa y tal. Pero estoy esperando a ver qué aplica, porque yo es que no me he enterado muy bien cuál es lo de la guarimba esta y eso, ¿eh? Vale, nuestro juego es. se llama el fusilado. mí la suena? O el fusilamiento o.. Vale. Es que no aquí. de Venezuela. Toma. Se vuela el equipo. Sí, tío. Chicos, porfa. Se Vamos a hacer cinco grupos de seis personas, creo. O 4 de 6 y uno de 5, ¿vale? Porque no sé cuántos somos ahí, nosotros somos 29 Os vais a, vais a estar los 6 o 5 delante de un tablero, que eso es lo que se llama la cuarimba, ¿vale? Es el nombre del tablero, pero vamos a llamarlo tablero. Es un tablero de 6x4, ¿vale? Con vuestras iniciales y abajo pasillas libres. Estamos aquí los 6, le toca al primer compañero. Lo que tiene que hacer es tirar, en que este hacer una chincheta a cualquiera de los nombres que él quiera, ¿vale? Delante del tablero hay una pelota, soy yo, y se la tiro a la I de ella. Entonces, todos tenemos que ir a una zona de salvado, que ahora digamos cuál es, por ejemplo, aquí diríamos que es la papelera de allí de la entrada, ¿no? Los que no están seleccionados tienen que ir y volver. Y Ian tiene que ir a por la pelota e intentar golpear a uno de sus compañeros antes de que vaya y venga. ¿Vale? Y yo por la pelota. Y yo por la pelota. la pelota. ¿Vale? Sale vale, Że ¿Sí? ¿Vale? Pues, chicos, porfa. Ch chicos. Chicos. ¿Sí? Chicos. Entonces Ian le toca, me la, se la mando a Ian. Ian va a ir a por la pelota. Imaginaos que me da a mí yendo hacia allá. Pues ahora es como si la quedase yo. Y antes de que vuelva el último aquí otra vez, de la, detrás de la tabla, yo debo intentar darle a otro. Si yo soy el último al que le han dado un pelotazo o Ian no le ha dado a nadie, pelotazo, ¿sabes? Soy otro recibo. Entonces yo me pongo una X debajo de mi casilla. Cuando yo tenga todas las X, pues estoy eliminado. Pero no vamos a llegar hasta ese punto porque habría que jugar mucho, ¿vale? ¿Dudas? ¿Patadas? patadas no, ¿no? ¿Patadas al balón. Perdón. ¿Patadas? No vale patadas. Se coge, ah, se arroja. coge, ¿vale ¿no? no vale golpeo de cintura para abajo. ¿Vale? La cojo, le doy y si me la dan y se ha ido hasta allí, tengo que ir a por ella y darle a alguien. ¿Vale? ¿Vale? Chicos, chicos, chicos, chicos. Una última cosa. Ian, que es el que le he tirado, le ha dado a alguien y ya tienen que ir también a la casilla que salva y volver, eso es edivo, por eso al que le da el trabajo tiene la opción de darle a él, ¿vale? Pero todos tienen que ir y volver, porque el que tiene la pelota, el último que la tenga, X, 3X eliminado, ¿vale? Si me dan, cojo la pelota para tirar. Sí, imagínate, y Anta la va a ti, tú la has dado a Inés, Inés a María. Todo en esa misma jugada. María me dice en su nombre. ¿Vale? ¿Es la última a la que le hayan dado o si no la van a nadie? Cuando si a los hijos, no tiene que volver a No, no. Mi objetivo, si no me han nombrado ni nada, es ir y volver. Sí, que me den. Vale. Vale. Que me den un momento. Si he vuelto aquí, siguiente ronda. ¿Vale? Voy a decir los números del 1 al 5. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, ¿Cómo es? Guarimba. Guarimba, ¿La tiza? ¿Hay tiza? Sí. Esta esta que está de Venga chicos, tirando a